William Hernández expresó este martes que viajarán el próximo miércoles a Santo Domingo para reunirse con las autoridades del Ministerio de Educación para buscar respuestas a los casos de profesores que fueron suspendidos y cancelados en los municipios que forman las provincias Hermanas Mirabal y Duarte. Hay varios elementos. En términos de las dos provincias, este miércoles mañana, vamos a Santo Domingo, los presidentes, a buscar respuestas de lo que han ofrecido eh, el Ministerio, respuestas sobre el caso de la profesora Iri Fernández de Tenares, respuestas sobre el caso del profesor Máximo Mercedes de Villas Vivas, respuestas sobre el caso de, del profesor director, igual que Máximo Mercedes, del director Francisco Guzmán de Acá, que necesitamos respuestas positivas, porque están suspendidos de funciones, Independientemente de que estén cobrando, se ha logrado la ADP que ellos cobren, pero necesariamente eh, nosotros no queremos a personas en esas condiciones, sino que necesitamos que ellos estén cumpliendo sus roles como directores. Están bajo investigación supuestamente, pero tienen tres, cuatro, siete meses bajo investigación. En el caso de la profesora Iris Fernández, jubilada igual que quien les habla, de manera inconsulta, ilegal que no debió ser, nunca pasar esa situación. Entonces, estamos buscando respuestas porque estamos perdiendo, una, nuestra laborosidad que hacemos en nuestras aulas, en y yo aquí en San Francisco Macorís. Segundo, estamos perdiendo dinero porque nos han jubilado con menos del 60%, totalmente ilegal a la ley 66 y a todas las regulaciones jurídicas. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.